Y el viernes 11 de marzo está todo listo para Vendimia para todos. La otra fiesta esperada aquí en la provincia de Mendoza, que la verdad que tiene de todo. Va a ser una noche espectacular, con cuatro DJs que van a formar parte del de, eh, gran espectáculo, junto con un gigantesco staff de actores, bailarines, acróbatas, artistas aéreos y eh, muchos van a estar... ...y muchas ligeros de ropa... ...cuerpos pintados... Papá. ...la verdad es que el show promete y promete mucho... ...pero creo que el plato fuerte termina siendo... ...la gran figura que va a estar presente allí... ...en Vendimia para Todos... ...estamos hablando nada más ni nada menos de Jimena Barón... ...ella le va a poner el broche de oro... ...a esta gran noche de Vendimia para Todos... ...por supuesto elección de todos los reyes... ...y Jimena Barón... ...que va a estar presente allí. Las entradas ya están en venta en eh, entradaweb.com.ar. ...allí pueden adquirir las entradas, hay de diferentes precios... ...así que la verdad, esta promete ser una gran pero gran noche... ...que además, eh, esta vendimia se va a llamar la vuelta al origen. ¿Por qué? Porque vuelve al Auditorio Ángel Bustelo... ...y además va a tener una conducción... Eh, bastante rara, una, co una conducción inteligente, eh, de inteligencia artificial. Vamos a ver exactamente de qué se va a tratar eh, esta conducción de inteligencia artificial. Una noche muy extensa, muy divertida, que promete y promete mucho. Llega Vendimia para Todos, 11 de marzo, allí en el Auditorio Ángel Bustelo.